Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando toda la vida. Tu me querías sí. No sé qué cosa que te voy voy a Con tu senso Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró en tu, para tu ventana, que cosa tan bonita cuando la luz al sol ya se va a cerrar la barra también ¿desean algo más o ya es también así?